Hola, hola, preciosuras. Bienvenidos nuevamente a mi canal, Cosos Angelical. Esta semana tenemos luna llena en el signo de Tauro. El 31 de octubre, el día de Halloween, o el día de todos los muertos también, tendremos esta lunación que se da a los 8 grados del signo de Tauro. El sol también estará pasando a los 8 grados del signo de Escorpio. Y la luna estará conjunta, en esta posición con Urano todavía retrógrado eh, en el signo de Tauro, a los 8 grados. Esta lunación estará también acompañada por Lilith, que ya entró al signo de Tauro hace unos pocos, unos pocos días y eh, va a acompañar la luna llena. La regente de Tauro, la... la digamos la, la diosa Venus estará también ingresando a Libra eh, el, entre el 28 y el 29 de octubre ya ella saldrá de Virgo entrando a Libra que rige a Libra y rige a Tauro y hará una, eh, un aspecto de quincuncio generando cierta incomodidad desde ya esta luna llena es para que algo finalice en este eje de nuestra carta Personas del signo de Escorpio, Tauro, Leo y Acuario, eh, personas de, de signo fijo se verán como bastante afectadas en el sentido de que algo ya definitivamente sale de nuestras vidas. Además, Mercurio sigue todavía cuadrando desde Libra, sigue retrogradando y continuará retrogradando hasta el 3 de noviembre, unos días después de la luna llena, eh, a... Júpiter, Saturno y Plutón. Mm, sí, sería más con Saturno y Plutón. Ya ahí las decisiones que tenemos que haber tomado, eh, se tomarán. Justamente para esta luna llena, eh, las cosas se ponen, suben como, como de nivel, ¿no? Ahí las decisiones me parece que son como más determinantes que en otras ocasiones. De hecho, Venus... También está en oposición casi, casi eh, partil a Quirón, que continúa retrógrado en el signo de, eh, de Aries. Y esto, eh, quizás muchas susceptibilidades, quizás muchas vulnerabilidades, van a estar saliendo hacia el fin de semana. Por favor, quédense lo más tranquilo que puedan, mediten. Cuídense un poquito porque la energía va a estar súper contundente. Una lunita acompañada de Urano, por lo general, eh, nos ponemos un poco fríos en nuestros sentimientos. Muchas veces nuestras necesidades no las vemos muy claras. Y la luna en Tauro es una luna muy sensorial, es una luna que, que siente eh, todo en su máxima expresión. Siente los aromas, la sensación, el olor, el gusto. Eh, aquí va a estar como bastante fuerte este fin de semana. Yo creo que para todos los signos en general la recomendación sería meditar, relajarse, eh, estar en la naturaleza si es posible, si no es un día de, de mucha lluvia porque ya el sol pasando por el signo de escorpio y la luna allí en, con urano, pues puede ser también un día lluvioso, un día nublado, en donde la recomendación sería descansar de la intensidad de la mente, descansar un poco de eh, nuestro, nuestra energía mental, porque seguramente vamos a estar con muchísimos pensamientos, muchísimos planes y proyectos, que ahorita es el momento como para repasarlos, ¿no? como para entender qué es lo que tenemos sobre la mesa, qué nos sirve, qué no nos sirve y qué tenemos que dejar atrás. Espero les haya gustado esta pequeña interpretación, lo hago de manera rápida y sencilla. Y ahora vamos con el ascendente, el, los signos de de todo el Zodíaco, Sol, Luna y Ascendente y en qué casa astrológica les va a estar cayendo a ustedes esta lunación. Un besito, nos vemos en, el siguiente, en la siguiente parte. Bien, mi gente linda de escorpio ahora... Feliz cumpleaños para todos ustedes, ahora que son los protagonistas del de mes y de la semana con esta luna llena en el signo de Tauro, pero el sol está pasando por tu signo, así que, pues claro que sí, y estás comenzando, eres uno de los protagonistas. El sol pasando por tu ascendente, y recordemos, vamos a olvidar un poco la configuración de la carta, vamos a imaginar que eh, está a los 0 grados de escorpio el ascendente, y esto va a funcionar tanto para si eres sol, ascendente o luna en escorpio. Eh, imaginamos entonces de que está comenzando a los 0 grados de escorpio. Vamos a tener la lunación en la casa 7. Por lo que el sol está pasando por la casa del de yo soy, la casa del ser. Si vas a sentir que hay cosas que hay que reformularlas, bueno, cada vez que viene nuestro cumpleaños, no sé, no sé en el caso de ustedes, pero casi siempre, uno piensa en todas las cosas que hizo el año pasado y que quiere hacer este nuevo año. Eh, no solamente cuando llega el fin de año 31 de diciembre, sino también cuando el sol pasa por tu casa. no Te pones a hacer como, como un balance de lo que fue, de lo que has hecho y de lo que te gustaría hacer. Entonces, la luna llena... Viene con, esta, con este toque de, de ingenio, con Urano pasando por tu casa 7, pero también con Lilith, por lo que ten un poco de cuidado cómo están tus eh, relaciones y cómo puede ser la comunicación en tus relaciones, eh, ya sea de pareja, de compañeros de, de trabajo, de colegas, eh, también de socios, te, o si, si tienes alguna audiencia también, la audiencia y fíjate que entre tu casa 6 y tu casa 12 va a estar la oposición de Venus eh, Quirón Quirón pasando por la casa 6, Venus en la casa 12 nos estaría hablando de quizás tener ciertos cambios en la alimentación más que la, la, el, el hogar como tal sería la alimentación Cuidado también con malos entendidos en tu área de trabajo, con tus colegas de trabajo. Creo que aquí se ve como más marcado eh, tener cuidado con los colegas de trabajo. Cuidado en lo que se dice ¿no? y en cómo se manejan ciertas situaciones. Bueno, ahora vamos a ver con el tarot de hoyo cuál es el mensaje que tienen para ti el tarot de hoyo mi querida gente de Escorpio. Vamos a sacar esta carta de acá y nos sale la postergación. <coughs> Disculpe. Bueno, muchas personas del signo de escorpio estarán o se sentirán avasallados por postergar ciertas cosas que realmente las puedes cumplir ahora. Entonces presta mucha atención a este tránsito porque es un momento para no dejar atrás o no, o no dejar de hacer lo que se tiene que hacer diciendo bueno lo puedo hacer mañana lo puedo hacer luego esto aunque es prioridad lo puedo lo puedo dejar para después no lo que es prioridad lo tienes que hacer ya en este momento en este instante porque eso te impide de disfrutar de disfrutar todo lo bueno que hay para ti cuando vamos dejando nos vamos metiendo en esa energía de bueno lo puedo hacer más tarde lo puedo lo puedo hacer mañana eh, Continúas en la procrastinación, procrastinando todo eso y a la final no puedes disfrutar del presente porque tu día se va en la angustia de lo que tenías que hacer. Entonces presta mucha atención a eso que tienes que hacer. Ahora bien, vamos a ver con el tarot de Rider White cuál es el mensaje que tienen tus guías espirituales para ti esta semana y tus angelitos. Bueno, desde una ya me encanta la carta que sale para ti. Sale mucha pasión, mucho fuego. Eh, nos sale el éxito, la conexión con la creatividad, la conexión con quien tú eres, signo de Scorpio. Y también hay que esperar, ¿no? Eh, a veces es verdad que somos un poco impacientes. Puede ser que estés esperando algo alguna remuneración económica o como también puede ser que estés... Simplemente a la espera de algo bueno, y te digo que esta semana algo bueno llega para ti. Es una semana en donde, si bien conectas con lo que es prioridad, sales de esa energía de la postergación, la diligencia, la eficacia tiene su recompensa. Eh, el loco nos sale, el arcano mayor, el loco, simplemente para que recuerdes que hay que disfrutar al tiempo presente. Hay que vivir con las experiencias del pasado, que el pasado te haya servido de enseñanza, pero no para quedarnos enganchados en la energía o en la emoción de lo que yo fui, de lo que yo hice, de lo que yo era, de la relación que yo tenía. No, no, no. Aquí es vivir el tiempo presente con esa mochilita de experiencias del pasado, pero disfrutar ahora. Entrar en una comunión con lo que está ahora en el presente ya sea pareja, ya sea trabajo eh, ambiente de trabajo eh, también nos habla de mmm, la astucia que tú tienes la agilidad mental que tú tienes para eh, salir de situaciones que a veces pueden ser un poco engorrosas en la parte de la salud pues se te ve bastante bastante energía como para comenzar a hacer algún deporte algo que te guste recuerda, no lo dejes para mañana vamos a ver ahora para las parejas nos sale el caballero de oros, el ocho de oros. Y para las personas que están solteras, nos sale el nueve, el nueve de oros. Bien. Para esta parte de las parejas o las personas que están en relación, fíjate tú. El ocho de oros, el caballero de copas, nos habla de encuentros encuentros que vienen movidos por el corazón ganas de estar en bienestar, ganas de conectar con el placer, con la sensualidad pero también es el trabajo interno y el trabajo de crecimiento personal que tú has hecho que finalmente te da como la recompensa, es una semana bastante interesante para las relaciones de pareja porque el siguiente nivel está llegando por sí solo se te augura mucho éxito y se te augura una gran conexión contigo mismo. Para las personas que están solteras, pues si bien están en la espera de alguien que los mueva eh, física e intelectualmente, el 9 de oros lo que nos dice es que ya estás preparado, ya estás preparada para dar ese paso. Quizás por redes sociales. Puede ser que se esté dando una conexión o eh, en alguna, bueno, en alguna reunión no lo veo, la verdad. Si sí lo veo que sea más por redes sociales, que conectes con alguien eh, que te mueva muchas cosas y que te demuestre a su vez cosas eh, de ti, yo te diría que quizás no es el momento en donde la vas a conocer, pero este, este encuentro se va a dar muy, muy pronto. Ahora... Vamos a ver cuál es el mensaje del tarot angelical. Vamos a sincronizar la energía para mi gente linda de Scorpio. Ustedes pueden hacer una pregunta y el tarot va a responder. Vamos a tomar esta cartita de acá y nos dice en unos meses. Si has preguntado cuándo vas a conocer a esta persona, bueno, en un par de meses... Eh, llegará a tu vida ya puedes estar hablando con ella o quizás vas a comenzar a hablar con esta persona pero llegará dentro de muy poquito ahora vamos a ver cuál mensajito nos da el tarot de Hoponopono lo siento, perdóname, te amo gracias, las técnicas, la técnica hawaiana del perdón esta técnica súper conocida y súper linda y, y sobre todo sanadora, de verdad funciona ¿no? dice yo escojo la paz y la libertad yo escojo la paz y la libertad todo lo que nos dé paz y nos haga sentir libre bienvenido sea mismo en una relación de pareja si nos está quitando la paz no es el mejor momento para estar allí eh, bueno, espero que te haya gustado el mensaje de esta semana haya gustado, que te haya servido, pero si te gustó y te sirvió, te invito a que lo compartas por tus redes sociales, a que me regales un like, a que comentes y a que te suscribas al canal, dale la campanita de notificaciones y bueno ya nos estaremos viendo en próximos videos, chao chao